Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal. Hoy les voy a estar hablando todo, todo, todo de cuánto gasto para vivir, ay Dios, en esta hermosa ciudad en Viena. Digo viendo para allá porque tengo una vista de acá de mi sala. Bienvenidos a todos, por cierto. Desde acá les voy a estar contando todo sobre mis gastos eh, mensuales en esta hermosa ciudad porque sí que han cambiado desde el último video que les hice. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. chicos lo primero que deben saber es que acá está la posibilidad de comprar una tarjeta anual para el metro lo mejor que hay aquí en cuanto a servicios así para mí es el metro funciona 24 horas los fines de semana también eh, hay buses nocturnos hay transporte a todos lados entonces hay muchas opciones y mensualmente yo gasto 33 euros en la tarjeta anual yo la pago mensual y todavía si tú la pagas de una sola vez es todavía más barato, yo no la pago de una vez, no sé por qué, siempre la he pagado por mes pero bueno, eh, también está la opción de no comprar la tarjeta anual sino que la puedes, eh, puedes comprar por viaje, ah, hay personas que viven muy cerca de donde trabajan y no compran el, la Yares Carte, que vendría a ser esta tarjeta anual, sino que compran tickets para cuando tengan que moverse fuera de su zona. Yo, por lo menos, trabajo y todo acá cerca, pero yo tengo mi Yares Carte y pago 33 euros. Entonces, ¡clim! 33, vamos a empezar a sumarlo, chicos, a mis gastos mensuales. Aparte de eso. También pago 20 euros en mi celular. Mi plan de celular es como 16 GB, creo que es. Um, y son 20 euros con la empresa Drive. Muchas personas me dicen, ¿qué empresa me recomiendas? Yo tengo Drive. Eh, me han dicho que Aines es buena, está. hay muchas, hay muchas. Eh, Magenta, hay muchísimas. Pero yo estoy con Drive actualmente, bueno, hace como 5 años y me ha ido súper bien. Entonces son 20 euros en Teléfono, hay empresas que ofrecen por 10 euros por 12 euros eh, distintos planes a mí me gusta el mío porque yo el que tengo puedo eh, llamar a otros países de acá de la unión europea y no me cobran y si estoy fuera no me lo cobran entonces eso me parece un plus a mí que me gusta viajar y no estar gastando dinero extra eh, entonces en tercer lugar otra cosa es en el seguro que incluye eh, también pensión y todo eso. Esto depende de tu tipo de trabajo, cuánto vas a pagar al seguro. Si eres un estudiante que trabaja, si eres un estudiante que no trabaja, si eres una persona que no trabaja ni estudia ni nada, sino que vive en Austria, no sé cómo, pero vive sin hacer nada. Esa persona Austria eh, le pide que igual todas las personas que viven acá tengan un seguro. Entonces esas personas tienen un seguro bastante alto en comparación con los estudiantes y los que trabajan y todo eso. En cuanto a los que trabajamos eh, todo también depende de tu salario hay un porcentaje que te descuentan. en mi caso no me lo van a creer pero yo en total en deducciones pago aproximadamente 900 euros entre el seguro y la pensión o sea mucho mucho mucho porcentaje de mi eh, sueldo se va nada más en eso pero como les digo el seguro acá funciona muy bien estoy cotizando para la pensión y para también el seguro de accidentes porque acá como que dividen el de accidentes y el de verte con los médicos entonces eh, cuando incluye todo es todavía mejor si yo estoy casada o tengo hijos puedo incluir a una, un familiar pagando una cuota por ellos aquí no es gratis hay que pagar esa cuota por ellos pero en mi caso van unos 900 euros en, en esta área nada más entonces súmenle a todo lo que les voy diciendo ahora ese dinero que ya con eso Dios mío cada mes que me toca pagar eso me duele, pero así es aparte, eh, voy a buscar, porque por aquí se los anoté eh, bueno, el apartamento eh, acá hay muchísimos tipos de apartamentos todo va a depender de dónde tú vivas eh, la zona no siento que cambie mucho obviamente si vives en el primer distrito al lado del Stephanton va a ser muy caro pero en general los precios varían es dependiendo más que todo, según mi experiencia al, al apartamento eh, yo cuando estaba buscando este apartamento conseguí uno súper bonito en muy, buena, en muy mala zona pero estaba muy bonito y me costaba lo mismo no, más de lo que me costaba este, que este está o sea, es que les voy a poner una vista de, mí, de mi apartamento está en pleno Distrito 2 con el Don Agua aquí afuera, el Danubio Azul en la, aquí, aquí lo estoy viendo ahí? y pasan los barcos de Bratislava aquí, todo, o sea, es increíble y a pesar de eso no pago tanto ajá. Jessely, ¿cuánto pagas? Dinos ok, yo pago eh, 340 euros aproximadamente por mi parte porque yo con quien vivo comparto el apartamento y esa persona paga una parte y yo otra, es decir, nosotros pagamos unos eh, 670 si no me equivoco entonces a eso ya tendrían que sumarle normalmente lo que hacen las personas es que viven compartidos si son parejas se buscan un apartamento tipo estudio chiquito la cual yo recomiendo porque si cada uno paga 300 y 300 hoy día las habitaciones cuestan muchísimo si cuando te das cuenta estás pagando 600 700 euros y viven separados mejor vivir o entre amigos también es una opción que les daría eh, pagas el depósito, les voy a hacer un video sobre cómo conseguir apartamento en Austria porque mucha gente me pregunta y es un tema bastante importante porque no es tan fácil o tienes que saber algunas cosas entonces les voy a aclarar porque como que es una información que nunca se consigue en ningún lado y se la voy a hacer pero bueno por ahora sepan que eso es lo que yo suelo pagar en apartamento sé que me lo van a subir por la situación actual que está eh, pero bueno vamos a esperar a ver actualmente ese es el monto. aparte de eso chicos eh, también en comida. Yo creo que lo que más gasto, Dios mío, es en la comida. Yo soy un amante de la comida. Eh, ahora voy al gimnasio, pero sí, amo comer, me encanta y disfrutar la buena comida. No soy de ir a restaurantes lujosos, eso nunca, o sea, creo que nunca he ido aquí a un restaurante lujoso, pero me gusta conseguir el mejor lugar de sushi a buen precio y comer ahí siempre, o de comida asiática. Ah, ya se me hizo que necesito comer. Y eh, yo creo literalmente que mi, eh, por lo menos yo comparto los gastos de la comida con quien yo vivo, o sea, yo voy al supermercado y gastamos 100 euros, yo pago la mitad y esa persona la mitad, eh, porque vivimos juntos. Eh, y yo creo que yo al mes Puedo, en un día así Que en un mes que no me controlo eh, Puedo llegar a gastar incluso hasta 400 euros En comida, creo yo Por ahí, o sea, pero esa es en mi percepción Eso es en mi vida Eso es hoy día que tengo la posibilidad eh, Si antes Por ejemplo, yo obviamente No comía todos los días Pollo o carne, porque eso aquí es carísimo Pueden ir a ver mi video de Los supermercados en Austria, eso es eh, no se puede permitir uno comer todavía, eso, pero hoy día sí lo hago porque, bueno, estoy entrenando, ya trabajo, un buen trabajo y eh, tengo la posibilidad. Pero sin embargo, si tú todavía estás llegando y quieres ahorrar, obviamente ese es un monto absurdo para uno que va a llegar. Puedes gastar a la semana 30 euros, eh, sí. Yo creo que hoy día, como está la inflación y todo, creo que con 50 euros semanales ustedes pueden comprar comida y comer bien, lo justo, pero bien. Por lo menos, si compran... Yo me acuerdo cuando era estudiante, compraba la bandeja de Shebab Chishi, que son como carnecitas largas de, de por aquí cerca. O si no, carne molida, y lo hacía, y con eso comía muchos días de almuerzo. Entonces, ya tenía como cuatro días de comida y un paquete de carne, ahorita te puede, de carne molida te cuesta como tres y algo. de oro, Entonces, si te pones a ver con pasta... Eso es para el que quiero ahorrar, eh, pero si quieres vivir una vida un poco más holgada y eso, yo creo que sí, ese es el monto, por lo menos lo que yo gasto, sumenlo sí, a eso. Eh, adicionalmente a eso, como estoy yendo al gimnasio, es algo que eh, yo siempre quise hacer, pero como les digo, no tenía el, eh, el dinero porque yo era estudiante y no quería gastar de más, pero actualmente estoy pagando eh, 28 euros en el gimnasio, Puedo ir a cualquier hora Días feriados Todo desde las 5 y media De la mañana 6 de la mañana Hasta las 11 Por ahí que cierra Ahí tengo eh, Cosas para Broncearme Que yo necesito Por mi color de piel Pero Nunca estaba más Te, Hay un eh, Área de Chicos y una área de chicas aparte, nadie te ve haciendo ejercicio, están las regaderas de chicas y los lockers de chicas en un lugar aparte. Entonces es súper chévere, me encanta ese gimnasio, es el más barato de Viena. Yo me dicen por qué no estás en el, en el, cómo es? El John Harvey, creo que se llama, que Antipico. Y yo, tengo esta aquí cerca, tiene todo no tengo por qué gastar ciento y algo, o sea, prefiero comérmelo, pero sí, eso es lo que gasto eh, en el gimnasio, entonces en total, ustedes hagan la cuenta cuánto más o menos eh, se gasta actualmente en Austria, si vives con un salario, eh, yo creo que mi estilo de vida podría llevarlo a alguien que por lo menos gane un salario mínimo, eh, de hecho no creo, creo que todo el mundo que gana ya un salario mínimo, eh, o sea, profesional de 2.200 euros para arriba, yo creo que ya puede llevar ese estilo de vida. Ahora, si tú eres estudiante y me estás viendo, eh, esto lo que hace es reducirlo un poco. Hay cosas que no se pueden reducir, chicos, como eh, línea que es el metro, el teléfono, eh, lo único que se puede reducir es prácticamente no ir al gimnasio y la comida. Eh, el vivir puede ser, porque en todos lados está subiendo demasiado los precios. Entonces, hay personas que buscan residencias estudiantiles, que con todo eso son caras, pero eh, si vives en una habitación compartida, ya cada quien ve si quiere ahorrar, vives en una habitación compartida, entonces en, ya en eso la habitación pagas 230, por ejemplo. Entonces, ya te ahorras un montón y ya puedes a lo mejor gastar el resto en comida o en la universidad. Yo actualmente no estoy estudiando, si estoy, bueno, estudio inglés, hago cursos, los cursos suelen costar $430 en, en, en uno de los cursos que hago, eh, y eso también me baja bastante mis ingresos porque pagar $430 de una es como demasiado, prefiero... Pero bueno, aquí es importante saber idiomas, así que no voy a decir nada al respecto porque es importante. Pero en la Universidad de Viena cuando yo estudiaba, pagaba como extranjera 813, si no mal recuerdo. Si ustedes vienen a estudiar, tienen que sumarle este monto también a, esa, a esos gastos mensuales. Claro, la universidad se paga una vez al semestre, pero lo que hacen muchas personas es que van trabajando y van ahorrando de, sus, de su salario. Entonces, tienes que sacar los 814 y lo divides entre seis y cada mesecito vas sacando, sacando para el pote, para que cuando te llegue a tocar a pagar, ya tú tengas el dinero eh, recolectado. A ver, chicos, ¿qué más? Bueno, cada cierre de año, eh, eh, la luz y el gas, ellos te envían un recibo como de... Eso es para otro video porque es muy largo de explicar y difícil, pero tú pagas un trimestralmente tu gas para usar la cocina y todo eso, y agua caliente. Pero aparte de ese monto que les digo que son como 500 y pico que yo pago, cada cierre de año o sea yo entre un mayo a mayo ahorita ya me vienen dos meses ellos te hacen un cálculo de si usaste más o menos de lo que tú dijiste que ibas a usar porque cuando tú entras en el contrato tú dices yo creo que voy a usar tanto ellos si no lo dices ellos te lo calculan entonces tú dices bueno yo creo que en esta parte te voy a gastar 600 de energía y todo eso entonces ellos agarran y te empiezan a cobrar eso trimestral si tú gastaste menos ellos te devuelven lo que gastaste de menos en dinero pero no es que te lo dan sino que te lo dejan en abono para el próximo año y si gastaste más se te llega aquella facturota para que pagues lo que falta y eh, por lo menos en lugares donde yo he estado les ha llegado esa factura que pagaban como 120 euros y actualmente tienen que pagar unos 800 de ese cierre de año extra y eh, ahora les sube la mensualidad porque claro, viene el, el Give B, que en realidad estás gastando más de lo que creían el año anterior y te hace un ajuste, aparte de lo que te cobran por el cierre, a partir del siguiente año ya no pagas tan poco, sino que te ajustan para que pagues lo que sí te realmente estás gastando. Entonces, bueno, eso por ahí. En mi caso no me ha llegado, no sé cuánto va a pagar, pero es importante que lo sepan porque esto se suma a los gastos. Muchas personas dicen, bueno, yo por lo menos llevo mis gastos bien escritos y eso. La comida es lo que es imposible calcular, pero es más o menos. Pero eh, si no metes Linda energía, entonces cuando termina el año, tú dices, bueno, ya he ahorrado 10.000 euros. Y te toca pagar 1.000 en energía. en energía Imagínate, te bajan un montón los ahorros. Entonces todo eso tienes que tenerlo en cuenta. Eh, ¿Qué más chicos? O sea, esos son como los gastos más fijos Yo por lo menos no suelo ir aquí a la peluquería De hecho he ido en siete años una sola vez eh, Sí, o sea, no suelo ir a la peluquería Voy al odontólogo, aquí un odontólogo En mi caso gasto unos 100 euros cada vez que voy a hacer una limpieza por ahí eh, Pero eso es cada seis meses, una vez al año eh, También me hago las cejas le estoy hablando de mis, eh, de mis gastos eh, también me hago estas cejas pero esto me lo hice hace dos años y no me lo he tenido que retocar. Pero cuando me toca pago unos 120 euros. Eh, antes me hacían las uñas, ya no, porque no me da tiempo. Eh, pero las uñas acá eh, normalmente cuestan unos 35 euros, 40 euros. Lo básico, tampoco que las acrílicas así, no, lo básico. Eh, ¿Qué más eh, los costos acá, eso sería como todo, o sea, y los hombres bueno, el gimnasio, ¿verdad? es lo que más eh, gastan uh, los hombres si van al gym o se cuidan, pero en general chicos, ustedes saquen el cálculo de cuánto se gasta aquí al mes eh, pueden ver mi video de el supermercado también tengo un video como este, pero mucho muy diferente, diría yo eh, de hace como dos años pero también les puede servir un poco en la dinámica, entender cómo funciona Austria en este video quise hacerlo un poco más exacta y más rápida para poder hablarles un poco más de algunas cosas. Eh, pero bueno, ustedes ya hagan su cálculo. Si desean venir a Austria este año, ya saben cómo está la situación por acá. Eh, recuerden que estoy trabajando con bufete de abogados, chicos. Sí requieren cualquier tipo de asesoría en el área migratoria de fundar empresas lo que sea nos pueden contactar porque por ahí estamos asesorando ya a muchísimas muchísimas personas obviamente esto sí es un servicio pago eso es un servicio profesional mejor dicho eh, pero con todo el cariño del mundo los que lo quieran pueden con todo el gusto eh, contactarnos porque es en español y eso es un plus, considerar que un abogado español no está fácil. Así que bueno chicos, espero que estén muy muy bien. Nos vemos por mis redes sociales en el día a día, la realidad de vivir por aquí. Así que nos vemos. Los quiero mucho. Chaito.